Bueno, eh, yo me llamo Marcos Ignacio Miranda Hernández, pertenezco a la comunidad Certo Verde. Eh, es para presentar las, eh, las plántulas o el vivero que, se, ha, que mm -hmm. se elaboró con el fin de eh, sembrar y, y clasificar las clases de matas que, que para el futuro nos va a servir a nivel departamental o comunidad, ya que este programa de CINCHE ha sido muy interesante a nivel departamental.